Bien, entonces procederemos a resolver algunos ejercicios. El primer ejercicio nos dice calcular el producto del máximo y el mínimo valor y nos dan una función con tres variables que vienen siendo alfa, beta y el seno de, y viene siendo teta. Primero, antes de resolver cualquier ejercicio, tú tienes que preguntarte cómo voy a empezar a plantearlo. Entonces, primero tengo que observar: ¿me dan algún parámetro para determinar los valores de alfa, de beta o de teta? No. ¿Cierto? Simplemente me dicen que son ángulos que pueden estar regados por ahí en la circunferencia trigonométrica. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver las restricciones. Como no hay, voy a actuar con la teoría. Lo que dice lo siguiente. Por ejemplo, el seno, yo sé que por teoría, siempre va a estar entre el valor de menos 1 y el valor de 1. Bien, eso ya lo conozco. Okay. si hablamos por ejemplo del coseno, el coseno de algún ángulo, bueno el coseno también estará entre menos 1 y 1. Entonces esto digamos, con esta teoría básica es lo que tenemos que empezar a resolver. Entonces, para hallar los máximos valores, siempre que me digan esta pregunta de máximos valores y mínimos valores, me tengo que fijar en todo lo que sea positivo, o sea de todas estas tres partecitas. ¿Quiénes son positivos? Ah, bueno, los positivos, por ejemplo, son acá. El 2 seno al cuadrado de alfa. Tenemos la primera parte positiva. Otra parte positiva, por ejemplo, acá tenemos el seno de teta. Entonces, seno de teta, partes positivas. Entonces, las partes positivas son estas. Identificamos las partes positivas. Ahora vamos a identificar las partes negativas. Entonces, ¿cuál es la única parte negativa que está acá? Esta, que viene siendo... El 3, coseno, bueno, el coseno está en valor absoluto, ¿cierto? Valor absoluto del coseno de beta. Listo. Entonces, ya tenemos las partes positivas y las partes negativas. Entonces, tienes que recordar, si yo quiero hallar el máximo valor, el máximo valor, lo voy a hacer siempre y cuando las partes positivas sean lo más grande posible, y las partes negativas sean lo más chiquito posible. O sea, las partes positivas van a ser lo más grandes posibles. Y las partes negativas van a ser lo más chiquitas posibles. ¿Bien? Entonces, ¿cómo que lo más grande posible? Bueno, vemos, identificamos primero la razón trigonométrica. El seno. ¿Listo? Entonces colocamos nuestra primera... Nuestra, bueno, la teoría, ¿no? Nuestra primera... Solución que va a ser el seno de qué ángulo? Bueno, acá nos dicen de alfa. Entonces sabemos que el seno de alfa está entre estos valores. Bien, entonces vamos a darle de aquí a esta forma. ¿Cómo lo hacemos? Elevamos al cuadrado primero. Si elevamos al cuadrado, tendríamos esto: seno al cuadrado de alfa y 1. Bien. Elevando al cuadrado, sabemos que los cuadrados únicamente de esto va a tomar los valores positivos, o sea, del 0 hasta el 1 hasta el mayor cuadrado de estos dos. Como en este caso sería menos 1 al cuadrado, o 1 1 al cuadrado, o 1. Entonces, no importa cuál pongamos, es 1 el mayor valor cuadrado. Y luego nos piden que multipliquemos por 2, entonces será 0 por 2, 0. Dos veces el seno cuadrado de alfa, y aquí un 2. Entonces esta viene siendo la primera ecuación Bueno, el primer intervalo, disculpen O sea, el, el primer, los intervalos que va a tomar El 2 seno cuadrado de alfa O sea, tiene un, un valor menor Seno cuadrado de alfa tiene un, El valor más chiquito posible que es 0 Y el valor más grande posible que es 2 Ya está Entonces de la primera ya la tenemos Vamos con la segunda. El seno de teta. Bueno, el seno de teta entre qué intervalos va a estar. Como nos lo dan a secas, sabemos que va a ser de menos 1 a 1 siempre. Todos los senos están entre menos 1 y 1. Y nos lo dan a secas, así que lo dejamos así. El menor o el valor más pequeño que puede tomar seno de teta es menos 1. Y el valor más grande que puede tomar seno de teta es más 1. Bien, ahí tenemos ya... La segunda parte. Terminamos con las partes positivas y vamos a desarrollar las partes negativas. Ojo, no copies el signo. ¿Ok? Solo te pido la partecita. No le pongas el menos, solo la partecita. Bien, entonces, coseno. Identificamos la razón trigonométrica. Es coseno. ¿De qué ángulo? De beta. Beta está... Bueno, el coseno de beta estará entre menos 1 y 1. Entonces, nos piden primero sacar el valor absoluto. Entonces siempre que nos pidan sacar el valor absoluto y tenemos un intervalo negativo y otro positivo Vamos a poner acá, inicia desde el 0 porque es valor absoluto Y escogemos el valor absoluto, al igual que el cuadrado que hicimos acá El valor absoluto del mayor En este caso, como es menos 1 y 1, valor absoluto de menos 1 es 1 Valor absoluto de 1 es 1 Así que simplemente será 1 No hay mayor ahí, como son iguales ponemos eso Coseno de beta pero ya en valor absoluto y a esto lo tenemos que multiplicar por 3. 0 por 3 es esto. 3, valor absoluto del coseno de beta. 3. ¿Listo? No me equivoqué nada. Ok. Entonces, lo menor que puede ser, o lo más chiquito que puede ser, 3 coseno de beta, es 0. Y lo más grande que puede ser, coseno de beta, es 3. Entonces, ahí ya tenemos nuestra primera, nuestra segunda y nuestra... Bueno, nuestro tercer valor o valores que van a tomar. Ya está. Primero, segundo y tercero. Una vez que ya hicimos esto, vamos a pensar un poco. Y nos dicen, sacar primero el mayor valor. O sea, vamos a necesitar el mayor valor que toma todo este f de a, teta y beta. Entonces, para sacar el mayor valor, todos los positivos, todos los positivos tienen que ser... Digamos, esto es para el mayor valor, ojo, M mayúscula, y para el menor valor, para el menor valor, mira, para el mayor valor, todas las partes positivas deben ser lo más grande posible, ¿ya? Y las partes negativas lo menor posible, para el valor mínimo, entonces todas las partes positivas serán lo menor posible y todas las partes negativas serán lo mayor posible entonces vamos a desarrollarlo pues nos dicen esta parte positiva tiene que ser lo mayor posible, ¿cuáles eran nuestras partes positivas? estas dos de acá entonces para el máximo valor para el máximo valor tomamos los mayores valores de las partes positivas entonces la primera parte positiva es 2 el mayor valor va a ser 2 entonces utilizamos 2, el signo de acá como era más ponemos más 2 Ahora, seguimos con una parte negativa. Colocamos menos. Seguimos con una parte negativa. Entonces, el valor de la parte negativa debe ser el menor posible. Entonces, vemos la parte negativa que era esta. ¿Cuál es su menor valor posible? Cero. Entonces, ponemos 0. Luego, seguimos. Tienen una parte positiva. Parte positiva más. Y vemos... Que la parte positiva tiene que ser lo mayor posible para que el resultado sea el máximo. Entonces, ¿cuál es el mayor valor posible de esto? Allá, es 1. Por lo tanto, el máximo valor que tomaría, que tomaría esta función sería 3. ¿Bien? Listo. Y ahora, el menor valor. Vamos a ver el menor valor o el valor mínimo entonces vemos hay una parte positiva colocamos más pero las partes positivas deben ser el menor valor posible entonces vemos acá la parte positiva y su menor valor posible es 0 entonces colocamos más 0 luego sigue una parte negativa colocamos menos 3 coseno de beta entonces el 3 coseno de beta está por acá y para que sea el menor valor posible tiene que ser el mayor valor negativo, Entonces el mayor valor acá será 3 Menos 3 Y luego el seno de teta Que es una parte ojo positiva Entonces ponemos acá Y como es la parte positiva Para tener el menor valor de la función Tiene que ser el menor valor de esa parte positiva Y esta parte positiva, su menor valor es Menos 1 Entonces colocamos acá un paréntesis Y menos 1 Bien entonces, menos 3, nos va a quedar así, ¿no? Menos 3 y más por menos, menos 1. Entonces, ¿cuánto sería esto? Muy bien, menos 4. Entonces, la parte más pequeña sería menos 4. Nos están pidiendo el producto del máximo con el mínimo. Entonces, ¿cuánto sería ese producto? Sería lo mismo 3 multiplicado menos 4. Y 3 multiplicado menos 4 nos daría menos 12 de respuesta y esa sería nuestra alternativa el siguiente problema nos dice siendo x un valor que pertenece al intervalo abierto de pi octavos a 5 pi 24 abierto también señala la, varas, la variación de l bien entonces para esto vamos a digamos desarrollar esto este x y ponerlo en los intervalos que vamos a utilizar, que son pi octavos y 5pi sobre 24. Ahora, algo importante acá. Antes de resolver cualquier ejercicio de variación, primero tienes que fijarte en el ángulo que tiene tu razón. En la razón trigonométrica, que es el seno acá, y en el ángulo que tiene la razón trigonométrica. Tú ves que el ángulo es 2x menos 4pi, pero lo que tú tienes es x. Entonces, para poder resolver esto, tú tienes que darle esta cosita que te van a dar, esta X Le tienes que dar esta forma, pues Para poder sacar la razón trigonométrica Entonces vamos a ver De este X tengo que pasar a 2X menos 4 pi. Entonces, primero veo que lo multiplican por 2 Bueno, multiplicamos por 2 a todo, entonces Entonces, por 2 acá Multiplicamos por 2 y acá nos va a quedar pi cuartos ¿Cierto? Acá nos va a quedar 2x y acá nos va a quedar 5pi sobre 12. Luego vemos que a esto de aquí, al 2x, le han restado pi cuartos. Entonces a todo le vamos a restar pi cuartos. ¿Qué vamos a tener acá? Pi cuartos menos pi cuartos es 0. Acá nos va a quedar 2x menos pi cuartos, que es el ángulo que ya tiene el seno, y... 5 pi doceavos menos pi cuartos es 2 pi doceavos que es lo mismo decir en todo caso pi sextos entonces colocamos acá pi sextos bien entonces ya tenemos los intervalos de nuestro ángulo entonces tenemos el seno de este ángulo para ello nos vamos a ayudar de una, de una circunferencia trigonométrica, si es que no puedes ver el seno. Entonces, procedemos a dibujar, a representar esto en una circunferencia trigonométrica. Entonces, una vez que ya hallamos el intervalo en el que está nuestro ángulo, representamos este intervalo en nuestra CT. Entonces vemos que el primer valor es cero. Colocamos 0 Ahora vemos que este cero coloca un valor abierto, o sea, no tomamos el valor del ángulo 0. por lo tanto, este cero es abierto. Bien, voy a poner acá entre paréntesis para no confundirlo, 0. Ya está. Y el mayor valor, que también es abierto, es pi sextos, que sería un ángulo de 30 grados. Entonces, colocándolo más o menos por acá, ya, entonces tenemos pi sextos. Y pi sextos, que es 30 grados, también es un intervalo abierto. Entonces, aquí ponemos abierto. Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es ubicar los puntos donde estará nuestro ángulo. Bien, entonces estos puntos son los que determinan este ángulo de acá. Este ángulo de acá, 2x menos pi cuarto. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros recién vamos a ver en qué valores estará el seno. Entonces, bueno, el seno recordamos que es una línea vertical. Por lo tanto, vamos a observar que el seno en cero, digamos, vamos ahora a hacer el seno de eh, 2x menos pi cuartos. Vamos a ver en qué valores estará el seno de 2x menos pi cuartos. Entonces, yo veo que, por ejemplo, el seno a partir de acá es... Eh, abierto y toma un valor de 0 entonces bueno, no toma un valor de 0 porque es abierto, ¿no? entonces 0 abierto y acuérdate que el seno va a ir creciendo a partir de aquí va a ir creciendo el seno va a ir creciendo hasta llegar a este punto ¿no? entonces va a ir creciendo, creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar acá entonces esta longitud es lo que yo necesito poner acá. Mira, la longitud de acá no existía, entonces era cero. Entonces, ¿cuál será la longitud que vaya acá? Bueno, como es esta vertical, esta verde viene siendo el seno de pi sextos. Entonces, ¿cuánto será el seno de pi sextos? O sea, seno de 30. ¿Cuánto será el seno de 30? Será un medio. Entonces... Al final tenemos que esto está entre los valores de un medio. Listo, esto es más que nada como diagrama para que sepas en dónde está el seno. Ahora voy a proceder a borrar esto y vamos a desarrollar esta partecita de ahí. Bien, entonces ya tenemos nuestro intervalo de seno. Ahora, a este intervalo de seno yo le tengo que dar esta forma de acá. ¿Por qué? Porque como te dije al inicio están pidiendo señalar la variación de todo esto. Esta es la variación del seno nada más, pero nos piden la variación de toda esta estructura. Entonces le tenemos que dar de aquí esta forma. Empezamos multiplicando por 2. 0 por 2 sería 0 abierto y estos 2 multiplicaría el seno, sería dos veces el seno abierto de 2x menos pi cuartos esto es menor abierto 2 por un medio 1 listo entonces hasta ahí tenemos el valor de 2 veces seno de todo eso y le tenemos que sumar un 1 entonces procedemos a sumar un 1 sería bueno acá lo primero que hicimos es multiplicar por 2 aquí le sumamos un 1 entonces sumando 1 nos quedaría 1, dos veces, el seno de 2x menos pi cuartos, más 1, menor a 2. Bien, ya. Ahora tenemos que invertir esto. ¿Listo? Entonces, cuando invertimos, digamos, nos va a quedar un 1 sobre 1, que es 1. Si nosotros invertimos esto, y ambos términos son positivos, no nos hacemos ningún problema simplemente eh, cambiamos esto de aquí cuando está digamos aquí que dice menor ahora va a ser el símbolo de mayor listo entonces procedemos a colocar es el, el término de dos veces seno de 2x menos pi cuartos más 1 y acá como dice que es menor invertimos y va a ser mayor y acá el 2 lo invertimos también. Entonces aquí hicimos una inversión. Eh, una vez que ya tenemos esto, lo único que nos falta es multiplicar por 4. Entonces multiplicando por 4 todo esto, vendría siendo 4 por 1, 4. 4 por todo esto sería 4 dividido entre el 2 seno de 2x menos pi cuartos más 1. Y 4 por esto sería 2. ¿Bien? Entonces, nos quedaría que esto de acá, si tú eres observador, todo esto de acá que ya tenemos es igualito a L, ¿sí o no? Entonces, todo esto es L. Tendríamos que L está entre los valores abiertos por ambos lados de 4 y 2. Por lo tanto, por lo tanto... Decimos que L pertenece a un intervalo abierto, ¿cierto? Agarramos el menor primerito. Abierto en el menor de 2, punto y coma, abierto también en 4. Y esa sería la variación, ese sería el intervalo en que se encuentra L, que es lo que nos piden.